José Ariel Rosario, visiblemente indignado, señala a un motor que estaba estacionado en el parqueo del Hospital San Vicente de Paul de esa ciudad, como uno que se le había sido robado dos meses atrás. ¿Qué tipo de motores? En 105 en el Grabolay. ¿Qué tipo de motor? tiene? 105 en el Ese es el motor mío, me lo roban hace dos meses de residencial. Residencial Cabrera Santana en y Valle ¿Qué día te robaron? Eso fue hace como dos meses, tú sabes, no sé si hay día preciso, pero fue hace dos meses. Que me lo robaron mi motor? ¿Cómo? Y yo lo encontramos aquí. Ahí eh, se metió, rompió la marquesina, volteó la cámara y lo sacó el motor. Ya. Yeah. No, mi motor. ¿Qué era mi motor? Porque un amigo mío me dijo, yo vine con la con la vela de la querella, vine a chequear y chazo y lo abrí el motor y ese mismo motor mío, yo lo conozco porque fue lo plástico, porque toda por la tapa. En tanto que el joven que tenía la motocicleta, alegó le habían prestado el vehículo, negando haya sido él el ladrón. ¿Cómo tú lo hacías? No, no, fue que me lo prestaron. ¿Quién te lo prestó? ¿Por qué me lo prestaron el motor y fue. lo prestó? lo ¿Quién, prestó? ¿Quién, prestó? ¿Quién, prestó? ¿Quién? ¿Quién hace dos meses? ¿A quién? A él, al dueño del motor, que lo ha comprobado con los papeles. Ah, pero no hay no, no, moto grande no no no malito espérate que fue que fue que no. me no, no, no. la no, no, no, yo me quito familia, apretado yo me quito familia yo me quito familia bien malito yoani cordero ntn su noticiero regional